Bueno, Buenas tardes. preocupado por esta situación, ¿confirma la muerte de una mujer, fiscal? Sí, sí, sí, sí, sí, eso es así, y estamos en este momento haciendo las tareas de... Ahora estoy corriendo justo el auto, pero estamos trabajando, haciendo las tareas para ver si vamos a levantar con las topadoras de, de dos empresas y de la de la municipalidad para ver si encontramos más víctimas. ¿El panorama uh -huh. puede ser peor por lo que ven? Mire, yo siempre estoy abierto a, a lo peor en este tipo de situaciones, más teniendo en cuenta la cantidad de, de personas que venían en el, en el colectivo. El colectivo venía lleno, me imagino. Sí, sí, sí, sí. sí. Claro. Venía sí. lleno, son todos chicos jóvenes, al menos los que, con los que me entrevisté, simpatizantes del de, de Club Boca Junior, que venían al, al partido y, bueno, lamentablemente han tenido este, este accidente grave. ¿Pudo reventar un neumático fiscal el, el colectivo? El, el, el principio de la hipótesis que tenemos, eh, eso produjo la pérdida de no solamente el control del vehículo, sino que eh, produjo que saltara el colectivo, pasara por por la parte, del espacio de división entre ambos, ambos sentidos uh -huh. de circulación y eso produjo bueno, la, la, el vuelco de, del colectivo. Sí, doctor... Eh, en el costado izquierdo, ¿no? Uh -huh. Estamos está casi para que eh, ubicarlo, está el colectivo volcado sobre la banquina de la lateral eh, sur del acceso este, eh, sobre justo enfrente del ingreso oeste del eh, Jorge Ángel Pena, a 700 metros, escasos 700 metros de el lugar donde se produjo aquel fatídico accidente en el año 2011. Dios mío. O sea que estamos en una zona. Compleja. Compleja. Sí. Doctor, quiero preguntarle si sabe de qué zona son los hinchas. Ya sabemos que son hinchas de Boca, pero ¿de qué de no. qué localidad, de qué lugar vienen? ¿Lo, lo tiene claro eso? Eh, son de Capital Federal, por lo que ellos me dijeron. Sí. Eh, pero no, no, no, no, no he podido tomar más datos porque, bueno, he visto los heridos, hay muchas ambulancias trabajando. ¿Muchos heridos, fiscal? Sí, sí, sí. sí. Claro. ¿Algunos de gravedad? No, no. Hay un par que los no fueron derivados al hospital Perupato, pero la mayoría son ambulatorios. ¿Ambulatorios? Uh -huh. ¿Usted sigue trabajando en el lugar? Se queda un rato más allí. Estoy, estoy, estoy en el lugar y vamos a trabajar seguro hasta horas de la tarde. La, la remoción del colectivo con las máquinas, estas retroexcavadoras, va a empezar ahora o lo tiene o, o van a esperar. Van a, vamos a hacerlo ya. Van a hacerlo ya. Fiscal, bueno. ¿algo que, que quiera decir o que le quiera pedir a la comunidad en este momento? ¿Necesitan algún desvío de tránsito? Que no vengan, que no vengan para este lado. Bien. Precisamente que no vengan porque, bueno, se ha llenado de curiosos Sí. y eso compleja hace más compleja la, la situación. Me refiero que la gente que va a circular de la ciudad de Mendoza, a la zona de San Martín, que no lo haga porque el colectivo ha quedado de ese carril. Bueno, en realidad eso, lo van a parar en el, en el carril Chimbas. Perfecto. Ahí está cortado. Pero lo que les pedimos, principalmente a los pobladores, es que no circulen por las laterales, porque está eh, primero hay una lateral que está cortada y la lateral norte está siendo desviado del tránsito de el tránsito de los vehículos que, que, que vienen desde desde otros lados, ¿no? Muy bien, lo dejamos trabajar tranquilo, muy amable. Vale, gracias. Hasta, Hasta luego. luego, Oscar Sibori, fiscal de la zona San Martín, dando detalles. Y confirmando la muerte de esta mujer, estos hinchas que venían, según lo que dice el fiscal, de Capital Federal al partido de Boca-Quilmes esta noche aquí en la provincia. No sabemos la localidad exacta, o sea, la zona exacta, pero sí son de Capital Federal y es interesante aclararlo, me decía Altano, porque están viniendo hinchas de Boca de todos lados del país, ¿sí? Entonces es importante, viene gente de Córdoba, de San Luis, no, este colectivo puntualmente viene desde Capital Federal, lo acaba de confirmar el el fiscal Sibori, no sabemos de qué punto de la Capital Federal, ¿De pero qué sí lugar desde preciso? Capital Federal. Después, otra cuestión que también estamos pudiendo confirmar es que son más o menos 30 personas las que venían en el colectivo y serían 10 las personas claro. heridas. Aunque el fiscal no lo bueno no da el detalle... No pudo precisar sí, el número, sí. pero a nosotros también nos están confirmando, por otro lado, que serían unos 10 heridos de la treintena de ocupantes que tenía el colectivo